Hola, hola, pues en este video nada más me gustaría hablar un poco de, como algunos planes para el canal. Normalmente no hago esto, pero como ha habido varias interrupciones y algunas cosas abiertas, pues me gustaría nada más decirles por dónde vamos. Eh, lo primero es que me quedé a medias del de taller de discernimiento, y mi plan es terminarlo una vez que pase la cuaresma, así que se sigue abierto. Y por ahora, me gustaría ahora que va a comenzar la cuaresma, pues tener un pequeño retiro para ayudarnos a orar durante estos días. Así que ese es el plan, la razón por la que no he continuado el proyecto del taller de discernimientos porque me movieron del lugar inesperadamente. Estaba trabajando en Denver y hubo unos cambios en la provincia. El provincial me pidió si podía ayudar eh, a trabajar ahora en Dallas. Entonces, eh, ahora estoy aquí en Dallas eh, trabajando en la casa de retiros de Montserrat, que también pues... Si alguien que escucha el canal puede viajar a Dallas y quisiera tener un retiro, pues sería un gusto eh, tenerlos en persona, ¿eh? de verdad. <ríe> Acá tenemos retiros de fin de semana que son como predicados y con espacios de, de, de uno a uno y también retiros que se pueden hacer uno a uno eh, con acompañamiento espiritual que le llaman retiros dirigidos. Y para los que estén interesados, pues le voy a poner ahí eh, donde se pueden conectar. Eh, si se van a monserratretreat.org, eh, ahí pueden ver eh, cómo, cómo apuntarse para retiros de los diferentes tipos. Así que, pues, eso es donde estoy. Estoy grabando esto en, eh, en febrero del 2023. Así que... El plan del provincial es dejarme aquí tres años y estos últimos seis meses ha sido como de aclimatarme al lugar y ya eh, parece que estoy como que agarrando el piso. Gracias a Dios eh, comenzando a conocer gente también por acá. Parece que vamos a tener una persona que nos va a ayudar con los videos para edición. Así que pues yo creo que eso va a ser de mucho fruto para, para seguir avanzando en el canal. Eh, que el Señor los bendiga y que se sienta cercano hasta luego